La Policía Nacional apresó durante la tarde de ayer al reconocido antisocial José Candao, acusado de múltiples robos ocurridos en distintas zonas de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Sí, preso Sí, estoy preso ya. Soy tengo que sí, malaba. ¿No tú que tú robabas? No, yo estoy aquí por la bicicleta, ya. Soy yo estoy aquí, ya. Primero vea que tú con la, ¿La José Carlos González Reynoso, de 20 años de edad, reside en la Duarte, arriba de este municipio. En reiteradas ocasiones afirma que solo se robó una bicicleta. En las próximas horas será sometido a la acción de la justicia. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulini.